Amigos, retornamos nuevamente por aquí, analizar a fondo los temas jurídicos, qué está pasando precisamente con la reciente información que fue dada a conocer con relación a la investigación del atentado contra el bispapi, nuestro querido David Ortiz. Si tuvo algo que ver César Emilio Peralta, César el abusador con esto, analizar este tema a profundidad, de mano de un experto en derecho penal, pero un catedrático, escritor de importantes libros de derecho penal y otros más, el doctor Freddy Mateo Calderón. Doctor, bienvenido por aquí. Muchísimas gracias, apreciado colega, amigo Robert González, por la perseverante invitación a compartir con su teleaudiencia. Doctor, es importante saber, ¿será conocer una nueva investigación que se llevó a cabo por un detective privado en Boston? Un ex miembro del FBI y de la CIA en los Estados Unidos, ha puesto esto en vilo a toda la República Dominicana. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor, y en sí cuál sería el fondo de todo esto y lo que pudiera pasar con este caso a partir de esta investigación, doctor, por favor? Mire, eso me recuerda a la obra de Gabriel García Mal, Crónica de una muerte anunciada. En este caso, es un Símil sería crónica de una noticia anunciada. Sí. Basta con que la teleaudiencia y el pueblo dominicano se remita... ...a la rueda de prensa que presentó el señor Procurador General de la República de Turno... ...el magistrado Jean Alay Rodríguez, y el director de la Policía Ney Aldrin Bautista. Eh, fue una rueda de prensa eh, oficial en el cual hubo muchos asuntos ocultos. Eh, se mostró en todo momento que había la intención de proteger la imagen de David Ortiz y del país... No creo necesariamente que se estuviera protegiendo a, a funcionarios del Estado. Se estaba protegiendo la imagen de David. Ni siquiera se estaba protegiendo a César, el abusador, en ese momento. Sí. Cuando inicia la rueda de prensa, recuerdo ese día eh, 12, unos tres días después de la, del atentado del domingo 9 de junio contra Viltis, el propio procurador comienza definiendo como una simbología, que lo es. Sí. Y Ney Aldrin Batista, director de la policía, lo definía varias veces nuestro amado, nuestro querido Big Papi, oración por Big Papi. Pero al jefe de la policía de turno, director de la policía de turno, se le veía la mentira. ¿Por qué se le veía? Fíjense cómo él comienza diciendo: David Ortiz fue herido en un launch sí. de la zona oriental próxima a la Venezuela. No fue en un launch, fue en un bar de bebedera sí. Un lunch es un término en inglés que significa comida rápida. Sí. El breve, leve, algo sencillo, okay. una merienda, donde se vende una merienda en un lunch. ahí es un dial bars a lunch, se cuidaron que no dieron el nombre del bar porque sabe quiénes son las personas que van a ese bar, todos sabemos quiénes van al dial, que reitero es un bar, sí. un bar de donde se reúnen capos y van personas serias pero van muchísimos capos. Sí. Se protegió el nombre del dial para no vincular a la Dios, ese bar de mala reputación. Okay. Se protegió el nombre de VAR Y se le pone lunch, Dando la impresión que él estaba almorzando sí. Se protege diciendo que él estaba compartiendo con amigos Había amigos y amigas Entonces la investigación nace truncada Porque el objetivo era, reitero, proteger a David Tiz Quizá pensando en un posible salón de la fama Pero lamentablemente fue una investigación Que el pueblo dominicano sabía Que estaba trunca, que estaba tendenciada Que tenía un grado de perversión En cuanto al móvil Al extremo de que un hombre del pueblo se hizo mega famoso Sí cuando dijo, pero cómo ustedes van a confundir a David Ortiz, que es un hombre de unos 6, 3, 6, 4 de, de estatura, alrededor de 250, 270 libras en ese momento, sí. con Sixto David Fernández, que era apenas 58, 57, 170 libras. Sí. Y decía el señor del pueblo, si ustedes recuerdan, digo, con el único que se puede confundir a David Ortiz es con Quincón. Y es verdad, y King Kong no estaba ahí. Entonces, ¿qué le estoy diciendo cuento? Que no había forma ninguna de confundir a David Ortiz en ese momento. Por demás, se dice que había un señor sentado, que es quien que manda la, la, la fotografía a un cárcel a un, un ciudadano que se encuentra preso. Y un sin número de cosas. Pero por demás, cuando el director de la policía da el informe, que se le ve que está asustado como el que está mintiendo en ese momento. Dice que él ya obtuvo el dato del joven que fue golpeado porque la motocicleta se cae y termina en el Darío Contreras. Y que él le dice inclusive que fue por 400 mil pesos. Y le dice quienes intervinieron y no se atrevió en ese momento a decir... ...quién fue que lo mandó a matar... ...sin embargo ya la Policía Nacional... la propia audiencia sabía quién mandó a matar... ...a David Ortiz en ese momento... ...400 mil pesitos... ...no da para nada... ...eso cobra un solo sicario... ...y ahí dicen ellos que actuaron alrededor de 14... ...el de la motocicleta que se cae... ...el llamado eh, Vladimir... Rolfield que dispara... ...los cuatro que andaban en, en, en los dos vehículos... ...en la calle eh, paralela... ...y perpendicular a la Venezuela... ...paralela a la, a la Presidente Vázquez... ...que es la calle del Dial... ...y perpendicular a la Venezuela donde encontraron el, el, el, el arma de fuego en Santiago del Caballero los que detuvieron Babel de Mao, el famoso Riva Clase alias cirujano que precisamente yo digo si la policía hubiese tenido intención y dice que fue Riva Clase el que ordenó alias cirujano el que orquestó el plan completo Riva Clase no lo agarra la policía lo matan su mismo criminales, sí. una banda criminal lo mata frente a, a la plaza Colina Mora y la 27 de febrero con Invera, en Santiago del Caballero y cuando lo mata, en septiembre del año próximo pasado, es decir, la policía no tuvo ningún interés a pesar de que este ciudadano que estaba eh, señalado, imputado como el cabecilla de la organización, tampoco reitero pudo arrestarlo, sino que fue, se le hizo justicia fue precisamente otra banda criminal se escondió de toda manera y ya por hoy sale entonces eh, este brillante dato eh, en el Boston Globe que podemos seguir hablando a continuación al tema. Me gustaría, doctor, porque ya que usted menciona el Boston Globe, poder desarrollar cuál es la información que da a conocer el Boston Globe y en qué consiste esta investigación llevada a cabo por un investigador privado. M mire que lo que pasa. Yo he estado en Estados Unidos en ocasiones reiteradas en asuntos de formación eh, formación jurídica. están los fiscales de allá, con la justicia. Y allá se usa un sistema que no es el de aquí, que inclusive hay un senador amigo que pre pretende introducir en él en el Congreso Nacional, un proyecto para que el, el investigador privado tenga fuerza. Okay. Y siempre y cuando cumpla con un sinnúmero de requisitos. En Estados Unidos es normal que el investigador haga investigaciones contundentes, serias. Y en este caso, ¿quiénes la hicieron, señores? Edward Davy, apodado Ed Davy, es nada más y nada menos que el comisionado, es decir, el jefe de policía del Boston Police Department, policía de Boston, la policía más vieja de Estados Unidos. Una policía con 2.500 efectivos, con un presupuesto ahora para el 2022 que, que rebasa los 500 millones de dólares. Y él fue el jefe de la policía, nada más y nada menos, que 2006 al 2013. ¿Quién fue el que investigó el cacerolazo, el atentado del Maratón de Boston de 2013, de San los sí, sí, sí, sí, hermanos sí. de Inoca y Fue precisamente él, el que, el que en 48 horas ya tenía retado a los hermanos que ya están condenados. Sí. Es un investigador fino tiene una compañía de la más prestigiosa en materia de investigación que la eh, Edward Davy Consulting en el cual tiene eh, apoyo mundial en ciberdelito de, eh, control de crisis, investigación criminales y tiene los mejores investigadores prácticamente privados entonces es un hombre con doctor sí. eh, un doctorado eh, de varias universidades, de varias universidades tiene doctorado entonces reitero que no es un improvisado. ¿Y el otro quién es? Señores, nada más y nada menos que un cubano que se ha hecho dueño de la investigación en Estados Unidos, no solamente en Boston. Ricardo Prado, que le dice Rick Prado, Ese sí. es el autor de la, de la obra Black Ops, Black Ops, <ríe> trama de velada, sí. donde él narra situaciones que se llevan en la CIA. Él era prácticamente lo que se llamaba el mayor general. Sí. un general de tres estrellas de dos estrellas, con relación a, a la CIA norteamericana y tiene un libro por ahí, mega poderoso un hombre ya de 70 años eh, Ed, Ed David tiene unos 66, sí. son personas millonarias, sí. no solamente por las pensiones de que son acreedores, tanto Ed David con relación a, a lo que fue el comisionado de la policía de Boston y, y Rick Prado con relación a lo que fue la CIA sino por demás, los millones que le ha generado a investigaciones, han trabajado en Jordania en, en, en el, el sigiloso y meticuloso Londres en Israel donde se desarrolla la mejor de las instituciones ellos han sido formadores en materia de crisis de investigación es decir que no son improvisados pero el hecho solo de que David Ortiz lo buscara sí, sí. demuestra el linaje, el bagaje el historial de todos los personajes dos personajes que ustedes buscan en internet en inglés, francés, italiano en cien dialectos que ustedes crean y la primera vez que se les está cuestionando por una investigación es aquí, porque los dominicanos somos perversos sí. somos dados a tergiversar la verdad y cuando sale que dice la verdad lo queremos poner como mentiroso es, esas personas nunca ha sido manchada por una investigación y menos por un asuntito tan sencillo como el de David Ortiz pero por demás el Boston Globe, que es la octava fuerza periodística más poderosa de Estados Unidos Boston Globe, sí. que era hija del New York Times, que está la vende en el 2013, que compite con el poderoso Boston Herald y, y yo creo que el Boston Globe está por encima del Boston Herald por la objetividad que manifiesta. Ese poderoso medio, cuyos periodistas han ganado 18 premios Pulitzer por la calidad sí. de lo que publican, por la verdad de lo que publican. No es verdad que se va a poner a darle paso a una investigación que fuera ligera. Y que pudiera afectar a un salón de la fama, ya en este momento como es David Ortiz. Pero también, por Dios, ¿por qué David Ortiz tiene que callar de investigación que le llegó a él a los dos meses? Sí. David Ortiz lo designa desde que abre los ojos, de que en Boston despierta que nos lo llevamos de aquí. Y cuando despierta, designa inmediatamente a estos investigadores. Y estos investigadores en un mes tenían ya el informe. Y David Ortiz lo cayó. Entonces, eso está muy una muestra clara de que se han estado ocultando cosas, que los serios son estos investigadores. Y que República Dominicana, lamentablemente, no diría necesariamente para tapar a César el abusador, sino para proteger a un símbolo de la República Dominicana, sino para proteger el salón de la fama de Luis Ortiz, sencillamente mintió y ahora la verdad ha salido, porque la verdad, como dice Juan Bosch en su obra, el, eh, la, verdad, la verdad transparente, me parece que dice, eh, la verdad es como el colcho sobre el río, la venda transparente, la verdad es como el colcho sobre el río. Y también lo reitera la obra El oro y la paz, la verdad es como el colcho sobre el río, siempre va a flotar y sí. nunca se va a hundir. Sí. Doctor, el abogado de César Emilio Peralta en los Estados Unidos decía que César, él hubiese conversado precisamente la semana pasada, el viernes, y le manifestaba que es lo que sentía simplemente por David Ortiz, una gran amistad, que si él hubiese querido actuar, lo hubiese hecho en los momentos que él salía de su apartamento, de manera oculta, doctor. ¿Cómo le parece esa posición del abogado? Yo no creo en el abogado de... Él. ¿Se refiere al abogado David Ortiz? No, el abogado de César Emilio Peralta en los Estados Unidos. Sí, sí, ese famoso Joaquín, yo no creo sí. en ese ciudadano. Ese ciudadano que le busquemos la historia que él tiene, ligado a defender el narcotraficante y ligado a tapar la verdad. Sencillamente. No queda duda de que David Ortiz eh, fue mandado a matar por ese narcotraficante. Están los motivos ahí. Y no es cierto que Víctor Hugo Gómez, quien está guardando prisión como autor intelectual, fuera quien ordenara esa muerte. Eh, la banda que se movió ahí fue una banda no sicario, fue un equipo de sicariato, fue el brazo de sicariato de un capo de la República Dominicana Doctor República Dominicana lleva a cabo una investigación fue asignado un procurador adjunto del más alto nivel Procurador Adjunto, conocido como un hombre de mucho prestigio y un ejercicio de derecho totalmente transparente. ¿Qué opinión le merece esta investigación iniciada luego de esos datos dados a conocer por el botón, lo doctor? Dije que el magistrado Piñera va a pedir el, el informe completo de los señores Davy y de Prado. Sin embargo, esto no va a cambiar el curso del proceso. Quienes mataron y participaron en la muerte de David Ortiz ahí, ahí solamente una persona sería beneficiada y es al que están colocando como... Eh, que mandó a matar el autor intelectual me refiero a Víctor Hugo Gómez sí. en este caso si se cambia el móvil y no fue Víctor Hugo que lo mandó a matar por un asunto de que supuestamente un error y que a quien mandó a matar fue a Sixto David Fernández porque lo había denunciado en el 2011 por un caso de narcotráfico si se determina ahora que no fue ese el móvil de la muerte de Avilti, que no fue la confusión sino que se trató sencillamente de que eh, César Emilio Peralta fue que lo mandó a matar entonces cambiaría y habría que imputar a César Emilio Peralta con relación al asesinato de David Ortiz. Pero por demás, señores, un dato que yo no le di a ustedes. Hay lo que le llaman en materia de investigación el indicio de presencia. ¿Qué esto hacía en lugar determinado? David Ortiz dice que no era amigo de César Emilio Peralta, que se mudó del de entorno cuando supo que, que ese ciudadano vivía ahí. Y a quién vimos todos en la clínica Abel González cuando hirieron a David, a David Ortiz. ¿A quién vio el pueblo dominicano? Sí, a César Emilio, que fue, yo creo que fue la primera vez que se vio públicamente a César Emilio operar, ¿está de doctor? Para ahí fue la primera a, vez. Ahí estaba César Emilio, sí. y, y es que fue que vinieron a Freddy Mateo, ahí llegó Robert como amigo preocupado detrás de él. David dice que no son amigos, ¿a qué llegó? Llegó a supervisar la operación, de que fuera perfecta la operación. Sí. Pero además la maestra Jenny Berenice, que es eh, una, una rama que hay que escucharla, hay que escucharla. La magistrada dijo un día que a veces presentamos como... Algunas palabras parecidas que a veces presentamos como héroe a un villano. Insinuando que inclusive la persona que quien llevó a David Ortiz a la clínica podía estar vinculado a César Emilio Peralta, el abusador, por su precedente. Me parece que fue el señor, el, el, el banquero, salvador. sí. dueño el, de importante. El salvador. Tod toda la situación, doctor, porque creo que ahora... ¿Esto, como usted ha dicho, pudiera cambiar el curso de esta investigación y los imputados en estos momentos? ¿O el, el, todo sería igual, solamente sería el autor intelectual? Todo seguiría también? igual, el intelectual. Es indudable que a David Ortiz lo mataron. Lo que pasa es que la intención de las autoridades de mostrar a David Ortiz como un santo, de que no va a un bar, reitero, de baja reputación de la zona oriental, de que no fue que lo mandaron matar por un problema de falda eh, y resquemore propio de, del Bajo Mundo, se trató entonces de cambiar el escenario, pero todos los que están ahí intervinieron. Y por reitero, el que para mí pudo no haber intervenido es Víctor Hugo Gómez, porque lo están eh, sindicando como el autor intelectual. Y si intervino, fue dirigiendo la operación, pero no era el que tenía el móvil para matar a David Ortiz. Ni fue confusión ninguna. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero no quisiera marcharme ahí brevemente. Si usted pudiera darme respuesta, porque sé que nuestra audiencia se estaría preguntando en estos momentos... ¿Pudiera esto luego de César Emilio Peralta cumplir condena en los Estados Unidos donde le corresponda, cuando retorne a República Dominicana, ser imputado por este hecho, doctor? Sin ningún problema. El artículo 49 del Código Procesal Penal fue modificado por la ley 1015 y dice que los atentados contra la vida son imprescriptibles. No prescriben. Lo que se requiere para que él eh, sea juzgado en Estados Unidos y aquí, al mismo tiempo, es que no exista identidad de la imputación. Con relación a Estados Unidos, lo que hay con él es narcotráfico. No está el tema de David Ortiz. Es decir, no hay no need, no con relación a eso. O sea, Ahora, si lo fueran a juzgar allá por David Ortiz, entonces no pudiéramos juzgarlo aquí. Pero ese crimen, reitero, no prescribe y puede ser válidamente enjuiciado en la República Dominicana cuando él retorne aquí al país, porque no se le está enjuiciando en Estados Unidos o Norteamérica. Tenemos que hacer una pausa. Interesante conversación con el doctor Freddy Mateo Calderón. Muy clara explicación con relación al caso de David Ortiz. Venimos en un momento.